aquí está, aquí está bueno, pues a ver voy a probar esto nuevo de la chatarra vamos, venga oh. Va. no le da ni una joder. bueno, pues voy a cargar a tope y a esperar un momento, seguro que sube a ver aquí está ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! eso? Hostia, me ha abierto una grieta Ha abierto una grieta el tiro. ¿Se ha escapado? O lo tengo encima o, o se ha escapado A ver Pues no lo veo No, se ha ido nada, vamos a seguir aquí a ver espera eh... vamos venga me construye, me construye bueno, tengo mi incendiaria aunque aquí no pega mucho ah mira, va a salir hay que esperar toma, vamos venga, vamos ahí está Ahí está, pero no me ha contado la muerte. Ostras, qué raro. No me ha contado la muerte. Eso... Uf, Será que... No sé. Hay alguien por aquí y le ha disparado de, de otro lado. Bueno, voy a recoger. Con cuidado. Pero qué raro que no. No me ha contado la muerte. No sé. En caso que, bueno, el tiro sale. Voy a coger la escopeta esta. Vale. Vamos a ver. Yo creo que me la voy a guardar. Aquí. Eso. No. ¿No? No. Ahora. Eso es. ¿No? Joder. Eh, es que vienen a fastidiar en el momento. que cansino, vamos a ver. A ver si está curando. ¡Vamos, toma! Ah, ahí está. ¡Vamos! Ahí está. Ahí está. Eso por venir a fastidiar cuando estoy con mi tiendecilla. Ordenando. Bueno, pues ahí parece como si hubiera un tío, ¿eh? ¿Eh? ¿Y esto? Ah, esto es un botardo. ¡Vamos, bot! ¡Vamos, muere! ¡Ahí está, vamos! <ríe> botardo muerto. Eso es. Pues vamos corriendo... Por la ladera... Ahí hay uno... Vaya tela, eh... Y eso... El, el lobo... Vale... Venga, vamos... Ahí... Ahí está, vamos... Muy bien... Con estilo... Y yo creo que... El lobo también... Lo siento... Lo siento... Pero bueno... Bueno, pues momento, momento final. Están ahí luchando. Ya está, ha muerto. Y hay corona. Hay corona. Amigos, tenemos la oportunidad. Pero claro, esto es muy reducido. El espacio es corto y tiene mucho escondite. La corona está ahí. ¿la estará usando de cebo? yo diría que sí vamos despacito porque de dentro está yo voy a ir por arriba a ver si puedo vamos depredador vamos te pesan las coletas ahí está vamos por aquí por, por arriba despacito vamos a subir la cúpula con estilo Y míralo, tiene que estar aquí, o sea que voy a caer desde aquí. ¡Va! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Ahí está! ¡Imparable! Ahí está, rugido mortal.